Bienvenido al vídeo tutorial del módulo de compras. Aprenda cómo realizar albaranes y facturas de compras, así como sus procesos u operaciones relacionados. Al igual que el resto de módulos, este se subdivide en gestión de compras y listados. en proveedores puede acceder directamente a la entidad contenida también en clientes proveedores. Albaranes de compra. En Bamboo Cloud, los albaranes generan movimientos de stock automáticos para productos materiales. Facturas de compra directas sin albarán ni movimiento desde almacén o sobre albarán. Agrupa uno o varios albaranes en una factura. Facturación masiva fa para facturar varios albaranes de una vez. Imprima albaranes y facturas, relaciones de albaranes y facturas y facturas pendientes de pago. Dispone de las mismas opciones de filtrado, selección y navegación por páginas que en el resto de módulos. Pulse Insertar al albarán para crear un albarán con los datos típicos en su cabecera como proveedor, fecha o serie. Rellene los campos organizados en pestañas. Use los botones contextuales para elegir crear y modificar registros externos. Recuerde que en ajustes puede especificar qué serie debe utilizar Bamboo Cloud automáticamente para facturas y albaranes. Administre las series, elija al proveedor para rellenar automáticamente sus datos e indique la fecha del mismo. Puede modificar los datos de contacto y la información bancaria del albarán manualmente. Una vez rellenada la cabecera del albarán, puede crear unas líneas de albarán o guardarlo. Si pulsa Insertar línea, Bamboo Cloud le pedirá guardar la cabecera, pulse Sí para guardarlo. Para cada línea deberemos indicar el artículo y sus datos. como su precio, las unidades y el impuesto aplicado. Puse Usar los datos propios del artículo o introducirlos manualmente. Pulse Guardar para crear la línea. Puede modificar o eliminar una línea seleccionándola y clicando en Modificar o eliminar. En la pestaña Importes puede indicar los importes e incluir descuentos y gastos extra. Proceda a imprimir el albarán pulsando Imprimir y recuerde que puede elegir el formato de impresión de albaranes en Ajustes. Facture el albarán pulsando Facturar, indique la serie de la factura y la fecha y pulse Guardar. Un albarán ya facturado no puede ser modificado ni vuelto a facturar sin eliminar antes la factura asociada a dicho albarán. Verá que la factura generada no es directa. Pinche en ella para ver su detalle y los albaranes asociados a la misma. Puede crear facturas directas con líneas de detalles y movimientos de stock y sin albarán asociado. Puede elegir la serie, fecha, proveedor y líneas de detalle de artículos como en el caso anterior. Recuerde que en esta modalidad no se generan movimientos de stock. Las opciones son similares a las del caso anterior. Pulse en Guardar en PDF o en Imprimir. Elija la modalidad que desee en cada caso, directa o sobre albaranes. Gracias por su atención.